SQL Fácil, Fácil. Calculando. Habremos pasado de puntillas sobre cómo calcular en SQL, cómo realizar operaciones aritméticas simples al menos. Veámoslo ahora con más detalle. Para empezar, ejecutemos lo siguiente. Como solo queremos ver el resultado y no depende de los datos de ninguna tabla, orden SELECT sin FROM y sin WHERE. Más o menos se utilizan los operadores de siempre, Sumar, restar, multiplicar y dividir. Y algunos más. Mira el manual, que para eso está. Y después están las funciones, las que realizan cálculos más complejos o, como en nuestro ejemplo, redondean, truncan o nos devuelven el entero inmediatamente superior al argumento. Igual que antes, hay un montón de funciones que puedes consultar en la referencia de MariaDB. De acuerdo, pero lo interesante es trabajar con la información de una base de datos. Nosotros ahora, Seguiremos trabajando con Tienda, nuestro espectacular negocio en línea. Recordemos lo que ahora mismo tenemos en la tabla Artículo. Fíjate en que hemos renombrado la columna Precio y la hemos denominado Coste. Esta columna en esta tabla nos informa de qué nos cuesta a nosotros adquirir cada artículo. Nada más normal que los costes cambien. ¿Qué pasaría si nos suministraran nuestros artículos un 2% más caros? Hemos añadido una columna calculada a la consulta anterior. Más o menos, podemos decir que MariaDB recorre cada fila y utilizando el precio de cada fila, el coste de cada artículo, nos muestra ese precio un 2% mayor. Finalmente lo redondea para que solo se muestren dos decimales. Vamos a algo más práctico y habitual, efectivamente nuestro proveedor nos ha subido el coste del aceite de oliva virgen extra un 5%, y así lo queremos reflejar en nuestra base de datos. Esto no es necesario, pero nos servirá para comparar los datos originales y los nuevos. Vamos a copiar la tabla artículo. Z Artículo es una tabla creada a partir de los datos actuales de la tabla artículo. Puedes comprobar que las filas son las mismas. Acabamos de modificar los precios de los artículos del 8 al 12, los aceites, subiéndoles ese 5% adicional. Comprueba que solo esas filas han cambiado de precio valiéndote de la copia que realizamos antes. Que los códigos de artículo coincidan en una y otra tabla, y solo queremos ver los artículos que han cambiado de precio. Vemos los códigos de artículo, su precio anterior y el coste actual. Recuerda que empaquetado es lo que vendemos al público. La columna PVP es el precio al que lo vendemos. El empaquetado B10 se vende a 31,33 euros. Pero ¿qué artículos contiene? Como no hemos filtrado las columnas, nos las muestra todas. La parte izquierda son filas de empaquetado y la derecha de contiene. Esta última tabla hace de puente entre empaquetado y artículo, es una relación muchos a muchos entre ellas. ¿Qué artículos contiene cada empaquetado? Aligerando la sintaxis SQL, aquí tienes la creación de las tres tablas. Fíjate en la clave primaria de contiene, compuesta por las dos claves ajenas. En este caso el empaquetado EB00010, que vendemos a 31,33 euros y lo llamamos degustación AOV, contiene tres artículos, el 8, 9 y 11, con una única unidad de cada uno. Como decíamos, la parte izquierda parece repetida, pero estos son tablas y SQL, así funciona la concatenación de filas en una consulta. En cualquier caso, ahí tenemos la información que pedíamos. Añadamos lo que nos cuesta a nosotros cada artículo. Ahora la consulta involucra a tres tablas. Añadimos el enlace entre contiene y artículo. ¿Qué nos cuesta el empaquetado EB10? La tabla que nos dice qué artículos y en qué cantidad tiene cada empaquetado es contiene y la que nos da el coste de cada artículo es artículo. Necesitamos, pues, combinar esas dos tablas. No queremos nada más, ningún dato específico del empaquetado, no necesitamos esa tabla. No es información nueva, simplemente mostramos cantidades y coste de cada artículo, pero ahora el cálculo es evidente, la suma de los productos de cantidad por precio. Aquí podemos utilizar la función de agregación que suma los resultados de todas las filas de la expresión cantidad por precio. Dicho de otro modo, MariaDB va realizando el cálculo en cada fila y lo va acumulando para al final dar el total, la suma, 26,37 euros. Y este es el único resultado, solo obtenemos una fila. Ya podemos calcular el margen de beneficios, el PVP del empaquetado EB10 menos lo que hemos obtenido. Para hacerlo más aparente, la fila de resultados nos da el código de empaquetado que hemos puesto a mano, con una constante string, la resta en euros de los dos valores que conocemos y el porcentaje que eso supone sobre el precio de coste. Más bonito todavía si hacemos uso de una función de texto de concatenación para que el porcentaje se vea mejor. No hay otra forma de hacerlo, hemos tenido que apuntar en un papel, como si dijéramos, los datos para después calcular casi a mano. Efectivamente, las funciones de agregados, de las cuales forma parte SUM, hacen esta y otras operaciones directamente. Pero eso ya es para otra lección. De momento, quédate con que puedes hacer operaciones aritméticas más o menos complejas en cada fila y que puedes, entre otras cosas, obtener el total de esos cálculos. Como curiosidad, sí hay una forma de hacerlo con lo que sabes hasta ahora. Si cada consulta devuelve una única columna y una única fila, es decir, un único valor, ¿por qué no restarlos? Esto también lo dejamos para otra ocasión.